Noche a todos los amigos televidentes que cada día ven en este prestigioso programa. Muy buenas noches a todos. Me atrevería a preguntarte: cuando hablamos del maestro Reañil, ¿quién fue Reañil? Mira, para hablar de Reañil, hay que tener mucho conocimiento de quién fue Reañil, porque él se conocía haciendo vida artística no solamente en San Francisco de Macorís sino en todo el país. Si te digo del inicio de su vida, es porque del inicio de su vida me lo contó su familia, pero yo tuve una trayectoria con él desde que empezó a tocar y quizás a su muerte. Rey Añil era un visionario de la música desde los siete años. Me cuentan que él quería ser guitarrita y empezó a tocar guitarra. sus padres... Le compraron una guitarra y estaba tocando, pero él tenía un vecino que tocaba piano enfrente de su casa y oía el piano y cogió para allá. ¿Y sabe qué? Él aprendió a tocar piano desde muy temprana edad, de 13 a 15 años, ya Reañí, era un pianista. Un tipo que, que nació para ser artista, para ser músico y nació para ser maestro de la música eh, de República Dominicana. Pero un músico de estudio, un músico de, de, de, de conservatorio, como lo era él. Sí, él se fue preparando, y cada vez más y se iba adaptando a la tecnología de la música. Tú sabes que antes, lo que era tambor, aguriato, acordeón y piano, él era un estudioso de la música, porque fue que le gustó la música desde pequeño. Y te puedo decir... Que el año se dio tan grande la música, que donde quiera que tocaba, volvía a tocar. Me recuerdo cuando yo estuve compartiendo con él, eh, tocaba en la tambora. Eso se era lleno de la tambora. Sí, sí, recuerdo bastante bien. En ese tiempo entonces, yo trabajaba en De Luz, en los años 92, y yo tocaba la guitarra. En De Luz, cuando se inauguró, había un, un guitarrita. Español, solamente tocando, pero como De Luz estaba recién inaugurado, se llenaba como quiera. Y yo sentí como que había un vacío en De Luz porque yo era administrador y hacía la vez de relacionista pública. ¿Sabe qué? Yo me robé a Reañí de la Tambora con su grupo y se fue de La Tambora a De Luz. Allí tenía, estaba tocando Yomayra, Llaves eh, Aire de Estados Unidos, Frank, Francisco, estaba tocando eh, José, y sentía yo que en de Luz hacía un vacío, había un vacío que faltaba como alguien. Y yo, que me gustaba tanto la música, salía a buscar un artista. Y no sé si usted recuerda, que donde estaba en el lado Bon había una pizzería que se llamaba Apocalipsis. Sí. Y tocaba entonces el maestro Bestico López. Y ahí tocaba una muchacha que era Magali Lugo. Me la llevé para una de estrella. luz. Una estrella. La vi como cantaba, me la llevé para de luz. Entonces Reañín completó el grupo. Enseñó a tocar a un muchacho que era del barrio, de la calle Bonó, esquina de Inver, donde vivía Reañí. Y entonces lo enseñó a tocar la batería, que era Niego. Sí. sí, mi amigo Niego. De ahí para adelante, eso fue historia. Eh, se fue, y después vino Berkis a tocar y por de luz pasaron todos los artistas para que Reañí lo acompañara. ¿Y tú es que quieres cantar? Rey era tan fuerte que, que tuve a cantar como que sacaba algo. Y la, la gente empezaba a cantar, y Rey lo seguía. Y era un gran artista de República Dominicana. Mira, mira, ahí está en Caretas, anunciando una fiesta. Sí. Rey Añil y sus estrellas, que Tam así llegó a llamarse. Eso en La Vega. En La Vega, sí, en caretas. También tocó en Robert Caguas en La Vega. Sí. O sea, y en muchos escenarios en Santo Domingo tocó Rey Añil y en Estados Unidos también, porque tú sabes que él estuvo en la Gran Manzana. Claro, claro. Y pues ahí era un buen piano que él pues tocaba. Llegó en un momento a sustituir al maestro Henry Hierro. Ahora, hace un momentito conversaba con mi hermano del alma, Will Hierro, a quien sí. aprovecho para mandarle un saludo y reiterarle nuestros afectos, tanto a él como a Henry. Son mis dos hermanos. Y dicho por igual, imagínate tú, somos todos hermanos. Y le preguntaba a, a, a Willy, que es una persona muy honesta, muy honesta. Willy, ¿qué pasó con un rey que siendo tan buen músico no trascendió a otros niveles? La respuesta que Willy me dio fue, porque se quedó en San Francisco. rey apostó mucho al talento local. Sí, co contribuyó. Y contribuyó, apostó mucho. Yo le puedo agregar algo de lo que dice William. Mira, cuando él tuvo la Gran Manzana, él le prometieron estadía allá, que se quedara allá. Y él no le gustó a Estados Unidos. No sé. Y decidió volver a San Francisco, porque él no tiene visión de dinero. No. Él amaba la música y a su familia. Él le prometieron de todo y vino a Santo Domingo y a San Francisco de Macorís, donde su gente a seguir tocando. Y se quedó aquí, no tiene amor tanto a dinero como mucha gente. Y una gente tan asequible, yo llegué sí. a usar varias veces los servicios del maestro Rey Añil, éramos buenos amigos, siempre pues compartíamos escenarios y donde quiera que nos encontrábamos siempre había una conversación, siempre había un tema y sobre todo esas añoranzas de lo que era de Luz y yo fui brevemente la voz comercial de la guitarra. El comercial que había, las cuerdas de la guitarra vibran al ritmo del placer que sentimos al servirles. Somos la guitarra. Restaurante, pizzería y piano bar. Abierto todos los días y música en vivo de viernes a domingo. Sí, sí. Entonces ahí teníamos una excelente relación. Y desde la tambora también, y más cuando pasó a De Luz, que ya De, Luz era, parte de <risa> era parte de nuestra es casa. Era parte de nuestra casa. Recuerda desde los jueves hasta los domingos. Tú arrancaste ahí con el micrófono. Sí, sí. Las claro. la primeras orquestas profesionales sí. que yo presenté, bueno. se le agradezco, esa siempre lo he dicho, al, a Luis sí. Díaz, que nos dio siempre esa oportunidad, oportunidad de sí, nosotros sí. presentarlo. Muy que era Cocoban, roca banda El Torito, Eddie Herrera, todas las orquestas sí, que definaban por club. ahí. Miriam Cruz. Pero hablando, volvimos a hablar de Reañil, de ese talentoso músico que nosotros nos gastábamos. Eh, te puedo decir que Reañí era un maestro. Tú sabes que maestro y maestro y profesor no es lo mismo. No es lo mismo. A Reyes le gustaba enseñar. Él fue profesor de Bellas Artes. Él dirigió la banda de música de San Francisco de Macorís y daba clases particulares en su casa, a los niños sobre todo. O sea, a Reyes le gustaba enseñar. Yo recuerdo... Que eh, yo tenía una niña en Bellas Artes que estaba estudiando violín y tenía un tiempecito ya. Y Rey eh, no era el profesor de ella, era Héctor. Y tú sabes que Rey me dijo: Luis, escondido eh, del profesor de Héctor, vamos a enseñar a tocar el violín. Como una semana ella le enseñó a tocar. Sí. La hija mía. Porque se tocaba llama, varios instrumentos. Claro. La hija mía no es una gran violinista, pero él le enseñó a tocar. El violín Porque dijo Es bueno que aprenda a leer Pero tanta teoría no Vamos a hacer la práctica Y él le enseñó a tocar el violín a la hija mía. O sea Un tipo Un maestro de verdad Sí Y así se le decimos todo El maestro el, el maestro Reañil Porque para todos era un maestro sí, Inclusive así es sí reconocido por grandes artistas Grandes músicos Mira, ahí está él en su graduación Sí, porque mucha gente no sabe Que Reañil lo ahí se graduó De licenciado en agrimensura. Él fue agrimensor, pero no lo ejerció porque lo era la música. Él quería tener una carrera, pero era la música, y no, no lo ejerció. Y fue excelente, eh, me dicen a mí, eh, como, como estudiante, estudiante. Sí. Él, sí. Para que la gente lo sepa, licenciado en agrimensura fue el maestro Jarreañín, pero Oye, no dejó es, nunca la música. Es una lástima nosotros sí. tener hoy que hablar de él sin que él nos escuche. Vuelvo y reitero, los grandes hombres. Lo perdemos. Y solo después que muere.